Un saludo a Cristina Lomparte. También un saludo para Kendra T. Dragon o Kendra la Dragona, como decimos aquí en los Méxicos. Y también un saludo a Valentina 445v. También un saludo para Martínez Escobar Bárbara tercero B. ¿Es ¿Sí, verdad? Igualmente un saludo a Amy XDG. XDG. Y igualmente para Sonami, por siempre Hugo. Gracias por comentar el video. También un saludo a Bricia López. Y por último, el último saludo sería para Juan Cerda. Gracias por comentar el video, amigo. Y tienes un corazón ahí color blanco. Mira, es único, eres, es para ti. Bueno, ahora sí, comencemos con el video. Entonces... ¿Le diste al señor Sonic otra rosa hoy? Sí, pero se escapó de nuevo. ¿Cómo lo decís? ¿Cómo encuentras la fuerza para seguir intentando? Aunque no acepte, no duele. <ríe> Como no tienes idea. Pero espero. Espero que un día él acepte mis sentimientos. <ríe> ya he perdido la cuenta de cuántas rosas le he dado. Pero sé que cuando finalmente acepte una, todo habrá valido la pena. Estoy segura. Gracias, Green. Definitivamente necesitaba hablar con alguien. Amy, Amy, ya. Somo en algún lugar. 137. Se ve que la tormenta se está poniendo más fuerte. Pero tengo que admitir, la lluvia es muy relajante. cerrar la casa de todos moros Ay, para de preocuparte Probablemente no es nada Pero por si acaso ¿Qué hay ahí va Puedo pasar ¿Ah? ¿Sony? Oye, Sonic. Mm. Mm. Un buen libro. Interesante. Mm. Mm. ¿Y si salto de un tejado en este vestido, crees que flotaría? Eh, eh, eh, eh, eh. <susurra> Recuérdame que nunca te dejes sola en un tejado. En ese caso, voy a cenar a la luz de las velas en mi tejado mañana a las 6 de la tarde. Fue ¿Eh? <ríe> demasiado suave. Mira Sonic, Cream y yo tratamos de recrear mi vestido antiguo. Claro que Cream dio más ideas y todo. Pero ¿qué tal me quedo? Mmm Se te ve bien. Bastante bien. Ah, ¿podría ser un poco más romántico? Parecemos solo amigos. Sa sabes que me es difícil ser romántico cuando no estamos a solas. Lo no sé, aún así te quiero estúpido idizo. Antes de terminar el video quiero mandar un saludo a esta personita que se llama Modlin Oasis y también quiero pedirles de favor a ustedes mis seguidores suscriptores que por favor vayan a seguirla a ella en Instagram. También tiene otras redes sociales que también estarán abajo en la descripción y está pues en Instagram, ¿no? <ríe> ella es la creadora de varios de los cómics que ya he subido al canal anteriormente. Por favor denle mucho apoyo, mucho amor y, y, y muchos likes a sus a sus creaciones. Por ejemplo ahí pueden ver tres. Una que subió recientemente y pues además tiene más abajo pero solamente captura esta de eh, captura de pantalla. Pero bueno, espero que vayan a seguirlo, le den apoyo para que siga con este contenido tan bonito que, que yo estoy subiendo también. Bueno, vayan a seguirle a ella, ella es la creadora de los cómics. Y nada amigos, espero que les haya gustado este video. Y nos vemos a la siguiente. Adiós.